Sí. sí, buenos días a todos. Bueno. Vamos a dar comienzo a esta eh, jornada eh, de inteligencia artificial, sobre inteligencia artificial, y que tiene por, por temática, por título, de nacimiento de la empresa eh, cognitiva. Eh, soy Francisco Velasco, soy el director de EOI en Andalucía y me permitís que os dé la bienvenida a EOI, a la Escuela de Organización Industrial. Lo hago además desde el espacio físico eh, que cuando planteamos esta serie de acciones junto con la Consejería de Transformación Económica, junto con Sandetel, pues era donde teníamos contemplado que se iban a, a desarrollar. Las, si, la situación de, de pandemia pues, nos hace que la bienvenida sea desde... De, desde el Espacio Virtual eh, de Aprendizaje de EOI. Y, como decía, eh, eh, daros la bienvenida. Me permitís que también la... miramos eh, especialmente a, a Rocío Díaz Mariscal, la jefe de servicio de la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, que os va a dirigir a continuación unas, unas palabras. Y, y simplemente recordar que esta es una serie de acciones eh, ...que se enmarca dentro del campus eh, eh, corporativo del sector TIC. Una iniciativa de la Junta de Andalucía para fortalecer el sector TIC andaluz. Y que, como decía, tenía contempladas una serie de acciones sobre un, lo que consideramos que es un vector eh, fundamental de futuro... Eh, ...para las empresas y, y, por tanto, fuente de oportunidad, como es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el machine learning el Big Data, las Analytics, etcétera. Eh, como decía, de, eh, hoy están siendo diversas acciones. Hoy este, este seminario está jornada online. Tuvimos también eh, en octubre otro, eh, también con un elevado índice de asistencia. Eh, ha habido dos acciones formativas, una encaminada a programadores y otra encaminada a directivos de empresa. Y, y simplemente añadir que se alinean con, con iniciativas que también desde, desde la propia escuela se pues, están eh, abordando en esa, en esa línea eh, y que por tanto vienen, vienen a sumar, como decimos, lo que entendemos un campo de amplias posibilidades y de amplio futuro en general para todo el tejido productivo eh, andaluz y en particular para las empresas TIC que son las que deben de dar soporte al resto en estos ámbitos. Yo eh, solo quiero desearos el, el, el máximo de aprovechamiento de la, de la misma y saludo también a Juan Ignacio de Arcos y a Wolfram Rozas, que son los que la van a, a desarrollar hoy, y como decía, dar paso a, a Rocío Díaz Mariscal, el jefe de servicio de la, de la Consejería, eh, que va a dar la bienvenida en esta sesión. Buenos días a, a todos. Muchas gracias, Francisco, por, por tus palabras. Agradecida siempre desde, desde la consejería de la colaboración tan estrecha que llevamos desde hace, desde hace tiempo. Una pena, realmente, que no podamos tener esta sesión presencial. Que confiemos ¿no? en, que, en que volvamos pronto a la normalidad y podamos volver a tener ese contacto que, está, que tanto echamos de, de menos, ¿no? el, el socializar que tanto, que tanto nos aporta. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en Internet, os damos la bienvenida, como, como bien ha dicho Francisco, a esta jornada de inteligencia artificial, el nacimiento de la empresa cognitiva, que nos supone una, una oportunidad para compartir... Eh, conversación con destacados ponentes acreditados en este campo de la, de la inteligencia artificial, una disciplina que está cambiando eh, muchos de los aspectos relacionados con la forma en la que, en la que vivimos, ¿no? y que está llamada a propiciar gran parte de, de los cambios tecnológicos y, y sociales a los que vamos a asistir en, lo, en los próximos tiempos. Quisiera agradecer sinceramente vuestra disposición para compartir experiencia y conocimiento con, con nosotros. Y es que en las dos últimas décadas hemos vivido do, dos revoluciones que han modificado totalmente las condiciones empresariales. La primera de ellas, la revolución digital, que ha transformado totalmente las condiciones en las que nos comportamos con, como clientes y como consumidores. Y la segunda, la, la revolución cognitiva que ha puesto a disposición de las empresas la potencia de la, de la inteligencia artificial de una manera eficiente y, y económica. La combinación de ambas revoluciones eh, han configurado un, un nuevo tipo de empresa, que es la empresa cognitiva, la que es capaz de desarrollar ventajas competitivas en la, en la transformación digital mediante la aplicación de la, de la inteligencia artificial a, su, a sus procesos de negocio extrayendo el, el máximo valor de los datos y la máxima información posible. Sin duda, la, la inteligencia artificial desempeña un papel muy relevante en las, en las organizaciones actuales, eh, por su capacidad para transformar las empresas y hacerlas, a su vez, más competitivas, independientemente de, del tamaño y la actividad que desarrollen. Eh, la proliferación de, de datos masivos complejos, heterogéneos y de calidad, han hecho que, hacen que la inteligencia artificial sea percibida como, como una tecnología con grandes perspectivas de crecimiento, como lo reflejan lo, los datos relativos al, al mercado mundial de inteligencia artificial, que en 2019 estaba valorado en alrededor de unos 23.000 millones de euros y, y se estima que para el 2027 se multiplica por 10. No. Por otro lado, el abaratamiento de los costes de almacenamiento, de los costes de computación, la aparición de nuevas y potentes herramientas hacen que sea accesible esta tecnología para cualquier compañía. En este contexto, se constituye la, la inteligencia artificial como una de las disciplinas con mayor impacto en el, en el logro de una transición ágil hacia una nueva sociedad y, y economía digital. La inteligencia artificial hace posible que máquinas, eh, aprendan de la experiencia, se ajusten a, a nuevas aportaciones y realicen tareas como la podría realizar un ser humano. La mayoría de los ejemplos que se escuchan hoy en día, eh, desde computadoras que juegan al ajedrez, a la ajedrez eh, automóviles que se conducen solos, eh, la mayoría de estos ejemplos se sustentan en, en, en aprendizajes profundos, fundamentalmente, lo que conocemos como Deep Learning y en procesamiento del lenguaje natural, como puede ser el entendimiento de, del habla. Mediante el uso de estas tecnologías, las computadoras pueden ser entrenadas, podemos entrenar a las computadoras para que realicen tareas específicas procesando eh, muchos datos y, y reconociendo patrones en, en, esta, en estos. Más allá de las aplicaciones cotidianas en las que está presente, hay que destacar la, la inteligencia artificial, la capacidad de la inteligencia artificial eh, para contribuir a, a afrontar algunos de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Porque la inteligencia artificial puede no solo mejorar la, de forma significativa la, la vida de las personas, sino que también puede aportar grandes beneficios a la sociedad y la economía a través de diferentes aplicaciones. Tiene multitud de aplicaciones. La inteligencia artificial está cambiando muchísimos aspectos relacionados con la forma en que vivimos y esto sucede de una manera muy rápida, más rápido de lo que podemos comprender e incluso adaptarnos y es que debemos identificar rápidamente estas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial y también tenemos que comenzar a trabajar pro, proactivamente para resolver y eliminar eh, eh, los desafíos potenciales que podría traer el crecimiento de este, de este tipo de, de inteligencia. En este sentido, desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, se sí, trabaja, sí, sí, sí. estamos trabajando en el desarrollo de una serie de actuaciones específicas eh, en este ámbito de la, de la inteligencia artificial. Y hay algunas que ya se han puesto en marcha como dos cursos especializados, uno para personas directivas y otro para desarrolladores, cuyos alumnos se encuentran hoy eh, aquí con nosotros como, como asistentes virtuales, como no puede ser de otra manera, esta jornada, que, ce, que celebramos como clausura de estos dos cursos y que imparten Juan Ignacio de Arco y Wolfgang Rozas, como, como ha comentado Francisco anteriormente. Los dos cursos, el de personas directiva ha presentado de forma práctica los campos con mayor aplicación a día de hoy en las empresas, como son la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Y el curso dirigido a desarrolladores no se ha centrado únicamente en el uso de técnicas desde el punto de vista analítico y tecnológico, sino que ha profundizado sobre todo eh, en su aplicación a casos de uso concretos en diferentes sectores empresariales y, y sociales. Así, eh, se ha centrado en dar a conocer eh, las herramientas más utilizadas en la construcción de, de aplicaciones de inteligencia artificial, como puede ser R, Python y las plataformas de desarrollo que, que simplifican el modelado y evaluación de, de soluciones. Estas dos jornadas y, esta jornada, perdón, y los dos cursos, como bien ha comentado Francisco, se marcan dentro del campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que desarrollamos desde, desde el 2017 eh, para facilitar la, la adquisición, eh, la capacitación en conocimiento por parte de profesionales del, del sector TIC de Andalucía, un sector que merece toda nuestra atención eh, desde la Junta de Andalucía porque, sin duda, es una de las palancas estratégicas del desarrollo económico de, de la región, del impulso de la transformación digital del resto de sectores productivos. Está creado a semejanza de las universidades corporativas, con las que cuentan muchas grandes corporaciones. El modelo de, del campus se basa en un conjunto de escuelas de especialización a través de las cuales se ofrecen distintos tipos de recursos formativos adaptados a perfiles profesionales concretos existentes en el ámbito de las la TIC. De esta manera impulsamos la adquisición de competencias por, por parte de, de estos profesionales, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino desde una perspectiva integral porque se contemplan aspectos relacionados con competencias genéricas, con el negocio, con las organizaciones y procesos, etcétera. Volviendo al tema que, que nos ocupa, que es la inteligencia artificial, tenemos que destacar que ha aumentado su popularidad en los últimos tiempos gracias a, fundamentalmente, el, el incremento en los volúmenes de, de datos de los que disponemos, de datos que están disponibles. De, de los algoritmos avanzados, así como, como la creciente mejora y en el poder de, de almacenar eh, estos datos y, y cómputo, lo que ha hecho que su utilidad sea más cercana y realista para, tanto para la ciudadanía como para las administraciones públicas y, la, y las empresas. El, un sector TIC que sea competitivo debe adquirir una mayor comprensión de la, de la inteligencia artificial, abordar proyectos en estos ámbitos para aprovechar las capacidades que, que la inteligencia artificial ofrece, identificar problemas de negocio que se puedan resolver a través de, de inteligencia artificial, conocer las herramientas más representativas del mercado que se estén utilizando actualmente para el desarrollo de, esta, de estas aplicaciones y averiguar cómo integrar soluciones eh, de inteligencia artificial dentro del esquema general de procesos de, de una compañía. A todo esto, añadimos el impacto que, de la inteligencia artificial, junto, junto con la robótica, en el, en el mercado laboral. Ya que, según el estudio sobre perspectivas de empleo de 2019 de la, de la OCE, eh, se estima que, el, que más del 20% de los empleos estén en riesgo de automatización en nuestro país y que más del 30% tenga una alta probabilidad de sufrir cambios significativos. Pero esto traerá consigo la creación de nuevos empleos, no significa que desaparezcan, sino que se convierten en otros nuevos, ¿no? Como son los relacionados con el desarrollo y mantenimiento tecnológico y especializados en áreas como la ciberseguridad, el IoT, especialistas de datos, etcétera, ¿no? De esta manera, desde la, desde la Administración Pública, desde la Junta de Andalucía y desde, desde mi Consejería de Transformación Económica, concretamente, queremos apoyar a las empresas en general para que puedan beneficiarse de, del alto potencial que, que brinda la inteligencia artificial. Y, en particular, al, al sector, para que pueda hacer de la inteligencia artificial una oportunidad de negocio. Como ya he comentado, estamos trabajando en el diseño de, nueva, de nuevas líneas de, de actividad enfocadas al impulso de, de la inteligencia artificial y a través de las cuales pretendemos contribuir a que nuestra región, a Andalucía, tenga un papel relevante en este dominio tecnológico. Un claro ejemplo de, del interés que despierta este tema es en que entre los asistentes nos encontramos con empresas tecnológicas eh, y con un importante número de empresas de otros sectores que están ya analizando cómo poder dar este salto de la transformación a la empresa cognitiva, que es el tema que, no, que nos reúne hoy aquí. En este sentido, eh, gracias a este tipo de jornada, unimos eh, oferta y demanda en torno a un interés común como es la inteligencia artificial. Eh, estamos trabajando para que los próximos meses podamos ir añadiendo nuevos recursos a, a este área de, de trabajo, de los que les iremos informando a medida que se encuentren disponibles. Y quisiera lanzar un, un último mensaje para, para el sector y es que la inteligencia artificial es sin duda un gran reto y también una gran oportunidad. Y el tejido empresarial TIC de Andalucía tiene un amplio camino por recorrer y desde la Junta de Andalucía tendréis todo, todo nuestro apoyo y pondremos a vuestra disposición todos los recursos que, que podamos. Sin más, doy paso a Juan Ignacio de Arcos, que es director académico de los programas ejecutivos de Big Data, Business Analytics, Inteligencia Artificial, TIC Machine Learning y Machine Learning en la IOI y él os presentará la jornada y a, los, y a los distintos ponentes. Muchísimas gracias y buenas. Muchísimas gracias, Rocío. Eh, fenomenal, porque bueno, eh, creo que has enmarcado perfectamente la jornada de hoy. Eh, como bien has dicho, eh, es el colofón de, de, de dos eh, cursos muy interesantes que, que hemos eh, impartido durante estos dos últimos meses, eh, en, en, dirigidos a dos capas eh, claramente diferenciadas, como es el, la capa de gestión de las organizaciones y, y la gestión, que son el curso de personas directivas, en donde sobre todo lo que hemos visto son las la grandes tecnologías que se pueden utilizar con la, con la, con la vocación de, de, de poder bueno, pues enseñar un poco lo que se puede hacer con estas tecnologías y después el curso de desarrolladores con un nivel de profundidad un poquito más eh, eh, detallado, como muy bien ha explicado Rocío, en donde lo que pretendíamos es ver, sobre todo, las tecnologías que subyacen y que conforman las, eh, sobre las que se construyen las soluciones que teóricamente deberíamos de, de vender a clientes y organizaciones. ¿no? Pues bien, este, esto durante estos dos meses ha sido eh, muy intenso para, para muchos porque, bueno, eh, se ha compartido el tiempo de trabajo con el tiempo de, de estudio, yo he tenido la oportunidad de, de, de hablar con algunos de vosotros, alumnos, en eh, los últimos días y, y, bueno, la verdad que me ha gustado mucho porque he podido constatar, primero, que, que hay eh, iniciativas muy interesantes eh, por parte de pequeñas organizaciones, startups, eh, empresas más bien pequeñas, no las consolidadas, grandes y multinacionales que están haciendo todas aquellas, eh, inversiones, en sobre todo, en, el, en las áreas más profundas de, de la inteligencia artificial, como bien decía Ante Rocío, como es el Deep Learning, sino que se están haciendo aplicaciones de soluciones ya construidas o preconstruidas eh, y dándole eh, forma para eh, poder ser vendidas a, a clientes aquí en Andalucía, en España y en el resto del mundo. Pues bien, eso es una alegría porque, porque están haciendo cosas y, y yo creo que también por parte nuestra, eh, es nuestro deber, pues, dar dar eh, visibilidad a estas soluciones que están haciendo empresas andaluzas, ¿no? lo cual es un verdadero eh, orgullo para todos nosotros. ¿no? Pero bueno, la, la idea de los cursos era mostrar no solo lo que está haciendo el mundo académico, el mundo de las grandes tecnológicas que están invirtiendo cantidades astronómicas de dinero en soluciones muy interesantes y, y las más vanguardistas que que tenemos ahora en, en este campo de la inteligencia artificial, como, por ejemplo, veremos el curso de desarrolladores hoy con reinforcement learning y, y redes antagónicas, etcétera. Eh, bueno, que están muy bien, y que, pero que, en muchos casos, no dejan de eh, estar ahora mismo circunscritas a un perímetro de, eh, de aplicación muy restringido. ¿no? Eh, McKinsey lo dice en alguno de sus informes, eh, que realmente hay determinadas eh, tecnologías de la inteligencia artificial que que aún no han llegado a la práctica normal del mundo de la manufactura o de los servicios o de la industria en general, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, es cierto. Tenemos, bueno, que capacitar a las personas y de ahí estos cursos y, bueno, las iniciativas tan interesantes que están subiendo también a nivel estatal con el reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que salió pues hace una semana o dos semanas, ¿no? eh, acordaros que en el evento inicial participaron algunos miembros del Comité Asesor de la Inteligencia Artificial para, para el Gobierno uh, de España y, y, y, y la semana pasada, como digo, la anterior, salió ya el primer eh, eh, boceto del, de la Estrategia Nacional y en ella pues, hay un eje muy interesante, que es el eje 2, que promueve el desarrollo de las capacidades eh, digitales. ¿no? En ese marco, ahí eh, va a haber eh, fondos importantes, el total, montando tal total, son 600 millones de, de euros, eh, poco en relación a, a lo que están haciendo el resto de los países europeos, pero algo en relación a lo que teníamos antes, lo cual no deja de ser una buena noticia. El caso es que en el eje 2 hay, hay iniciativas relacionadas con la formación y la capacitación de las personas, que es lo primero que tenemos que hacer en nuestras organizaciones, que es invertir en nuestras personas. Es decir, no se trata de contratar unas personas que también pueden estar eh, interesantes y poder mezclar personas con más experiencia con las que tienen menos experiencia, pero lo que es importante es que nuestras propias personas, y teniendo en cuenta ese ese mensaje que lanzaba Rocío antes de, de determinados trabajos que van a desaparecer, bueno, pues capacitar a nuestras personas de nuestras organizaciones en estas tecnologías para que puedan estar más, eh, más posicionadas a, en la ola que se nos está viniendo. ¿no? Eh, la inteligencia artificial, Evidentemente, ya hemos visto en los cursos que eh, hay una parte importante de investigación, como digo, y una, una parte también importante en las organizaciones que están aplicando estas tecnologías. Probablemente no sean tantas como se quisiera, ¿no? eh, Hay muchos casos de uso. Eh, en general, lo que se están haciendo ahora mismo en el mundo, y en España en particular, son casos de uso muy específicos, eh, muy interesantes, que están reportando retornos de, de, o incrementos de rentabilidad en torno al 10%, eso es muy interesante, yo tengo casos concretos en que así está sucediendo, y eh, sobre todo en el mundo de la logística, reducción del inventario, incluso mejorar la rotación de los inventarios, que es un coste muy importante para la empresa, o el rendimiento de las máquinas, mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. Eh, pero que el, el, el, el recorrido que queda por hacer es, es eh, muy amplio ¿no? y especialmente pues eh, pienso que las empresas están haciendo cosas pero en segmentos muy específicos y no de manera general. ¿no? Es decir, son muy pocas las empresas que han desplegado eh, tecnologías no solo ya de inteligencia artificial sino de machine learning en el resto o en gran parte de los procesos productivos sino únicamente en alguno de los procesos de la organización. ¿no? Por tanto, bueno, hay determinados retos que hay que que hay que resolver, eh, ahora mismo en la ponencia que viene a continuación, vamos a ver algunos de ellos, pero creo que es importante el que todo lo que hagamos eh, de proyectos en este sentido, en las empresas, en vuestras empresas, es que estén alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. Eso es súper importante porque, de otra manera, lo único que se queda es un, un proyecto muy bonito en un cajón que jamás llegue a implementarse y, y bueno, al final es una inversión perdida. Eh, ojo con temas de, de, de los riesgos reputacionales que podamos tener, con un mal uso de los datos. Por tanto, la, el gobierno del dato es otro aspecto muy importante que hemos visto en, en, en los cursos y que, y que quiere incidir, porque eso va a ser muy relevante a la hora de, de ejecutar los proyectos y, y, y ponerlos en, en, en, en producción, operacionalizarlos, ¿no? En fin, el, el, la formación es importante, como vuelvo a, a, a decir, y, y hace falta más preparación. Y, bueno, yo creo que tenemos que felicitarnos todos porque la Junta de Andalucía aquí pues, ha hecho una apuesta eh, muy interesante. Me consta que va a seguir apostando por estas tecnologías, según ha dicho Rocío, y en donde la formación, como digo, es eh, vital si no queremos quedarnos totalmente desfasados, no solo a nivel personal, sino a nivel corporativo, porque hay, va a haber otras compañías competidoras que van a venir de fuera y van a quitarnos el nuestro segmento de mercado. De modo que, que bueno, buena noticia, eh, creo que es muy interesante. La jornada de hoy finaliza ambos cursos y también con este con este, eh, charla que queremos ofreceros sobre sobre la empresa cognitiva. Y Para ello está con nosotros Wolfram Rozas, que, que es economista cuantitativo, en IBM, eh, concretamente en IBM es, eh, es el director de desarrollo de negocio en soluciones cognitivas, concretamente en el área de, de energía y utilities, por lo tanto tiene una vastísima experiencia en la práctica de, de aplicación de soluciones cognitivas, ¿eh? no olvidemos que Watson probablemente haya sido el experimento más importante de toda la historia en donde realmente se haya desarrollado una inteligencia artificial, lo más próximo a lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial. Y bueno, ahí sigue Watson, en donde IBM ha apostado fuertemente, con gran inteligencia, por cierto, para que sea una de las soluciones más interesantes de su portfolio de servicios. ¿no? Wolfram eh, vende soluciones cognitivas en el, en el área de energía utilities como he dicho, y, y bueno lo que pretende es, eh, es eh, que sus soluciones estén eh, basadas en el Big Data, ¿no? que tan, tan cacareado Big Data, y en el procesamiento analítico. Um, además de eso, en paralelo, eh, no menos importante, Wolfram es el director de veintitantas ediciones de programa ejecutivo de Big Data y Business Analytics en, en, la, en EOI, en EOI Madrid, y de programas de inteligencia artificial y, y, y Deep Learning, obviamente. ¿no? Um, también es ponente habitual en la escuela de negocios y ha publicado numerosísimos artículos al respecto. Él nos va a hablar sobre la disrupción tecnológica que supone las nuevas tecnologías, los procesos y las, y las nuevas perfiles profesionales que, que se están creando en, esta, en estos momentos y, y lo que es más importante de las buenas prácticas que debe de tener cualquier compañía que quiera sumarse o incorporarse a este, a este tren que va, está pasando a una velocidad increíble. ¿no? A, pesar, a partir de, de esas buenas prácticas también va a mencionar eh, otro tema, como son los retos que se presentan hoy en día en las organizaciones y, y finalmente pues, eh, definirá cuatro ejemplos prácticos sobre los cuatro dominios más importantes en los que se clasifica la inteligencia artificial, como son la comprensión, el razonamiento, el aprendizaje y la interacción hombre-máquina. De modo que nada más, ya, ya os dejo con lo más interesante de la jornada, que es Wolfram Roza y su ponencia, Así que, eh, bueno, Wolfram, ¿estás por ahí, supongo? Sí, buenos días, eh, Juan Ignacio. Aquí estamos. Pues buenos días, Wolfram. Te dejo con la palabra y, y, y nada, pues encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo. Igualmente, muchas gracias. Eh, buenos días a todos, un placer estar aquí. Eh, pudiendo bueno, eh, describir la, lo que es la, la, el concepto de la eh, compañía cognitiva, la empresa cognitiva, probablemente una idea que se está empezando a instaurar a partir de ahora eh, por una necesidad realmente del mercado. Voy a proyectar, aquí está el, el fichero, um, veo que ya se está visualizando. Muy bien, pues sí, como decía eh, Juan Ignacio, vamos a comenzar eh, el, el, esta esta ponencia eh, eh, con la disrupción tecnológica y la empresa cognitiva para luego abordar las uh, siete best practices que en IBM se han definido como, como necesarias para esta transformación industrial y, y que son consensuadas por, por el mercado, porque realmente atienden a lo que es todo lo relativo a la innovación, a, a todo lo que es relativo al uso de las tecnologías exponenciales, a, también a lo que es relativo al talento, también lo que es relativo a lo que se empieza a conocer como Responsible computing, computación responsable, que es el mundo de la ética, el mundo de también la, la seguridad. Y finalmente, bueno, pues vamos a abordar una serie de casos de uso cognitivos, categorías, amplias aplicaciones que puedan ser de interés para la audiencia. Comienzo con la disrupción tecnológica en la empresa cognitiva. Este término cognitivo acuñado por IBM, como decía, eh, Juan Ignacio, oh, después de haber hecho aquella enorme eh, inversión en, en Watson, que fue un proyecto realmente, un proyecto de, de tres años y tres mil millones de dólares invertidos para, bueno, básicamente construir lo que hoy en día sería un, un sistema oh, de procesamiento de lenguaje natural y otras competencias, como así se lo llamó, pero fundamentalmente... Fue una inversión en un proyecto en ese momento ad hoc para ganar ese concurso de televisión tipo pasapalabra, vamos a decir, con segundas intenciones, con algún tipo de, este, de ironía en las, en las preguntas. Y en el que eh, se utilizaba un enorme corpus de información. Llamamos uh, Corpus, Corpora, conjunto de corpus, enormes conjuntos de documentales um, en los que bueno, pues la, la máquina debe localizar el, el conocimiento necesario. Y en esas habilidades él estuvo entrenando durante tres años hasta que consiguió ganar el concurso. Naturalmente, el concurso era una puesta en producción de esta innovación enorme del tratamiento del de, de lenguaje natural para poder realmente desarrollar diálogos, desarrollar capacidades comunicacionales. Y lo primero que hizo IBM después de ganar el concurso pues fue aplicarlo al mundo de la sanidad, concretamente en el Hospital Oncológico de MD Anderson, para, bueno, asistir en lo que es los procesos de. Diagnosis, prognosis, etcétera. Y, claro, tenía muchísimo sentido porque el dominio uh, de la salud es un dominio como el dominio legal, eh, eh, claramente verbal. Eh, no olvidemos que también las compañías industriales, grandes eh, compañías de, de desarrollo, de ingeniería, eh, bueno, documentan sus proyectos y pueden tener 20 años también de documentación de proyectos y nos están pidiendo ayuda. Para no reinventar la, la rueda. Y la gracia de, de, de aplicar uh, esta tecnología al mundo verbal de la sanidad es que mm, un médico, como saben, tiene que saber eh, un bademecu que es uh, toda una colección enorme de, de libros de medicina, pero cada, cada año... Se publican unos 100.000 artículos solamente de, de, de, de, de cáncer eh, con una media de 18 páginas cada artículo. Es absolutamente imposible poder abordar toda esa cantidad de, de, de información y de ahí la necesidad de eh, utilizar estos sistemas cognitivos que a partir de ahí surge la, la figura. Luego veremos que es mucho más complejo que entender texto y que tiene muchas más derivaciones. Lo que es interesante hoy es que esta disrupción tecnológica bueno, pues realmente nos está eh, suponiendo una clara transformación industrial. Yo siempre lo, lo, lo visualizo como la convergencia de las tres grandes fuerzas. La primera fuerza son los datos, los datos eh, enormes, el big data que no para de crecer, especialmente por el lado de los sensores, de las máquinas. Uh, hay datos muy pesados como los de vídeo que se utilizan en, en los uh, tribunales de justicia o fotos de alta resolución puedan ser las que utiliza el mundo de la salud, resonancia magnética, etcétera Pero eh, las máquinas que estarán por doquier, eh, se está calculando actualmente entre 60.000 y 80.000 millones de dispositivos inteligentes interconectados para el año 2025. Bueno, pues esa enorme cantidad de información que producen todos los sensores que tendremos no solamente... En, en nuestros dispositivos, sino también en el hogar, en el vehículo, en la planta, en la oficina, en nuestro propio cuerpo, uh, van a producir uh, una enorme cantidad de información. Datos. Segundo, el procesamiento, como se venía hablando, el procesamiento analítico, los métodos de, de tipo analíticos eh, que realmente son la base de la inteligencia artificial, es el aprendizaje automático, es el aprendizaje profundo, es el aprendizaje por refuerzo, lo que realmente da, eh, digamos, la capacidad de procesamiento de, esos, de ese Big Data. Y la tercera fuerza es el la capacidad computacional, realmente el procesamiento a nivel de, de, de máquina, ¿no? Y esto, bueno, pues, la tecnología no ha parado de, de, de mejorar y hoy en día ya estamos con máquinas cuánticas que nos permiten realmente hacer frente al desafío del Big Data que es procesar enormes conjuntos de datos que conocemos como Big Data pero pensemos en, en, en conjuntos donde una, una tabla de, de, de un banco pueda tener decenas de miles de millones de movimientos y en tiempo real ser capaces de detectar que una, una transacción pueda ser fraudulenta o detectar una oportunidad de negocio o cualquier otra cuestión. Eh, y hacerlo en menos de un, un segundo, que ese es el, el, el horizonte humano, eh, conocido como el tiempo real que realmente no existe, sino que hay una latencia bajísima y se consigue gracias a ese procesamiento. Esas tres fuerzas, datos, procesamiento y um, capacidad analítica, la algoritmia, es lo que produce esta uh, transformación claramente empresarial. Pero lo que estamos viendo es que se van a configurar un, un enorme conjunto de capacidades dentro de estas plataformas empresariales ...empresariales que vemos ahí en color negro y que tienen como dos fuerzas, una, una fuerza exterior, que el, el entorno exterior nos va a exigir cada vez más a las empresas esa demanda de reinvención digital, no es otra cosa que los clientes cada vez, los consumidores, pero también los ciudadanos, también los estudiantes, también los pacientes, también los votantes, también los contribuyentes, van cada vez a tener unas expectativas más exigentes, más informadas y donde, digamos, se va a requerir una, una, una mejora constante por parte del de público y por otro lado y más desde el COVID eh, esa necesidad de interconectividad con todos los jugadores en, en un determinado um, ecosistema en un determinado mercado en un determinado uh, zona de, de, de trabajo colectiva vamos a decir no y de dentro afuera el, lo que ocurre es que las mejores empresas serán las que efectivamente están adoptando estas tecnologías exponenciales, no solo inteligencia artificial, sino um, Big Data, realmente la gasolina de esta inteligencia artificial. Los datos sin procesamiento no valen nada, pero tampoco vale nada el procesamiento sin tener datos. La, la, la convergencia entre Big Data e inteligencia artificial es absolutamente necesaria y la producción del Big Data, si es seguro, entre otras cosas, es porque se utiliza esta tecnología que vemos ahí abajo, el blockchain, que no es otra cosa que una base de datos en la que no se puede borrar y por tanto podemos confiar de que esa transacción oh, se hizo en esos términos y eh, tantas otras, es decir, el cloud que va a, a darnos la capacidad de bajar eh, toda la información, toda la capacidad analítica que tenga nuestra compañía, bajarla a la planta y no lo contrario, o el Internet of Things, es decir, la capacidad de tener todos esos sensores que decía antes que están regulando una, una planta, imagin, imaginemos la planta de refinería de Repsol en Cartagena que tiene... 30.000 eh, kilómetros de tuberías, llega a las tuberías hasta la luna, imaginemos que estamos sensorizando cada 20 metros, cada 30 metros y, bueno, varias lecturas. Eh, es, es enorme la cantidad de, de información que el Internet va a manejar ahí, va, va, va a ser capaz de sentir los activos, los procesos de lo que está ocurriendo. Y esto va a tener muchísimos efectos también el quantum computing que nos va a permitir abordar problemas que los matemáticos denominan de tipo NP es decir que el problema progresa más rápido que nuestra capacidad de cómputo, por ejemplo el desdoblamiento molecular o todo lo que tenga que ver con la química o la biología en cuanto que una molécula bueno, se une y establece enlaces con otras ocho moléculas que a su vez lo hacen con otras ocho moléculas y el problema eh, crece geométricamente, se necesitan atajos eh, computacionales como la mecánica cuántica, como la, las máquinas cuánticas que utilizan eh, este, operadores cuánticos que son capaces, vale de en vez de, de utilizar dos posiciones binarias como hasta ahora, pues uh, un, un número binario elevado al número de qubits que tiene esa máquina. Ahora tenemos máquinas de 50 qubits, que es 2 elevado a 50 posiciones, más de 1.125 uh, billones de posiciones. Comparen eh, 2 contra 1.125 billones. Es, es otro orden computacional. Entonces, bueno, digamos que las plataformas empresariales se van a mover con una tensión exterior que la ciudadanía, nuestros clientes, todas las personas que van a influir en nuestra compañía o propósito nos van a tensionar y, por otro lado, lo que nos podemos ofrecer al exterior gracias a esas tecnologías exponenciales que fundamentalmente lo que nos van a dar es una venta. ...competitiva, absolutamente necesario. La otra idea muy central que voy a manejar durante las best practices es esta, es decir, que um, en el lado de la derecha lo que estamos um, viendo es que eh, tenemos una serie de capacidades que van a ser eh, exquisitamente propietarias las plataformas empresariales. Veamos a la izquierda que tenemos las eh, plataformas que podríamos llamar también de tipo tecnológico que usamos todos los días, estas plataformas cloud eh, de, por ejemplo, Amazon Workspace o de Microsoft Azure o la plataforma cloud de, de IBM, cualquiera de estas plataformas tecnológicas que ayudan bueno, pues a establecer la operación, básicamente, de, de un sistema o de una organización. También tenemos las plataformas. De, de, de consumidores masivos como la que utilizamos con nuestro banco como la que podemos utilizar con cualquier este, distribuidor, retailer el, electrónico, cualquier otro tipo de, de, de negocio que nos permita realizar transacciones. Pero la plataforma eh, empresarial, a diferencia de ellas, como estamos viendo, eh, pone en funcionamiento esas eh, fuerzas que decía anteriormente pero eh, además, incluyendo a nuestra organización, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, estamos leyendo en la parte de la derecha abajo todo ese big data, big data que típicamente es los datos que yo tengo y los datos que yo puedo adquirir fuera, ¿vale? Esos datos eh, internos se están revolucionando porque ahora... Ponemos cámaras, ponemos micrófonos y básicamente estamos incluyendo todo tipo de documentos en nuestros corpus para, bueno, pues para mejorar nuestros modelos o aproximar mejor el marketing o cualquier escenario que tenga bueno, pues, eh, información verbal, insisto en esto, información uh, textual. Y luego la parte externa que fundamentalmente pues sería el open data, datos de libre disposición que, que, que nos facilitan las instituciones y por otro lado datos que terceros están monetizando para mejorar su cuenta de resultados. Y este corpus de datos va a ser lo que llamaremos nuestro universo de datos, nuestra memoria corporativa o la memoria con la que el sistema inteligente va a actuar. Uh, en la parte superior estamos viendo la gran idea de los workflow cognitivos, es decir, los procesos, los flujos de trabajo que mm, eh, tendrán eh, la inclusión de la inteligencia artificial y que va a llevar a dos cambios importantísimos. El primero es la automatización total, es decir, muchísimos procesos uh, van a ser literalmente sentidos por, por, por esos captadores de información, por esos. Sensores que van a ser procesados todos esos datos atómicos que están recogiendo por toda esa batería de sensores para conformar patrones, para conformar um, sendos de, de, de comportamiento conductual en las zonas... pero también en las máquinas, regímenes de trabajo, cualquier otra generalización de su trabajo vale y eh, bueno eh, la la segunda idea es la inclusión de la inteligencia artificial en procesos de trabajo donde hay intervención humana pero que nos van a facilitar la vida van a conseguir atajos van a establecer también patrones de comportamiento general que permitan eh, incluir atajos que permitan incluir este optimización en, en, en el proceso. Y como estamos viendo en la parte de la derecha en ese diagrama, donde hay algunas tecnologías exponenciales, ese workflow, eh, bueno, puede ir de, de, de los clientes, en este caso, los resultados, pero puede ir de las, um, también de las máquinas a, a los resultados o puede ir también de un entorno competitivo, inteligente, riesgos, quiero decir, a los resultados. Las categorías son innúmeras y lógicamente toda esta um, workflow estará basado en la experiencia, estará basado en el capital organizacional, en las ideas, en las patentes, en el copyright, en la adquisición de ideas de, de fuera que al final, eh, está estableciendo un, un entorno en el que necesitaremos, por último, a las personas, a profesionales eh, capacitados, habilitados, que significa que habrá que gestionar el talento en la medida que todo este marco eh, va a permitir pues, la especialización, va a permitir la diferenciación, va a permitir la innovación, fundamentalmente. Vamos ahora a ver las best practices que bueno, se están considerando como más uh, uh, esenciales, digamos, a la hora de poner una, una plataforma cognitiva en marcha y, y, bueno, pues, digamos, los vectores que deben de prestar atención las empresas que fundamentalmente... Uh, vectores de, de construcción de estas plataformas, vectores de mantenimiento también de, de, de estas plataformas y que fundamentalmente pues atienden al mundo uh, competitivo y que será necesario e extender, uh, crear una ventaja comp compartida. ¿vale? Luego lo que es la, la, la, la, digamos, la, el impacto de esas uh, fuerzas que comentaba antes. Eh, otra idea fundamental es el, la idea del cambio constante, que es una, una idea que, que yo aprendí en consultoría hace muchos años y que me, me, me parece fundamental, es decir, ya, ya, ya joven pues aprendí aquello de lo único fijo es el cambio permanente y eso me llevó a nunca personalizar despachos porque eran temporales, todo durante un tiempo. Entonces, la adaptación al cambio es, es, es fundamental para, digamos, establecer uh, una, una línea de, de, de, de estar actual, de, de, de poder manejar, digamos, el cambio que sufren nuestros clientes, las industrias, uh, cada día. Y, por último, el talento y la seguridad. Es lo que vamos a, a tratar ahora. Eh, entonces, bueno, la primera idea esto de las uh, plataformas que aceleren el darwinismo digital, que es una palabra un poco ancha, la verdad, pero esto de darwinismo lo que quiere decir, efectivamente, sí, uh, son dos ideas. La, la, la primera es uh, la necesidad de mm, crear uh, pequeñas uh, ventajas uh, competitivas, pero que diferencien a la compañía en alguno de los procesos vale lo cual significa pues tener una estrategia muy clara al, al respecto de, de en qué, eh, cuál es el posicionamiento cuáles son los procesos de negocio donde se van a hacer expertos y cómo van a declinar o, o cómo van a detallar todas estas competencias eh, procesos de negocio para ser diferenciales y la segunda idea, es la idea del ecosistema, es decir, de generar un ecosistema que sea capaz, bueno, pues primero de aunar muchísimos datos, pensemos en el mundo de las pymes, uh, la gran pregunta de si las pymes tienen eh, cerrado el acceso al Big Data… Y claro, en sí mismas las pymes tienen muy difícil hacer al big data pero las pymes se unen en ramos y se alían. En esas eh, coaliciones pueden eh, este, sindicar sus datos que estarán además disponibles para ellos en el cloud y sobre lo que ellos pueden hacer eh, bueno, pues una, una, una, una analítica que bueno, les permita realmente eh, competir en, en estos aspectos con, con otros jugadores eh, mayores por haber, digamos, extendido su, su, su capacidad. Eh, también podemos ver esta, esta idea en los jóvenes que ahora, gracias a las nuevas plataformas eh, cloud, eh, pueden competir con empresas eh, instaladas de, desde hace muchísimos años, consolidadas y muy potentes. Pensemos, por ejemplo, en el, el gran caso de las fintech eh, eh, compitiendo con, contra los grandes bancos. ¿Cómo es esto posible? Pues porque eh, antes el factor diferenciador es que los bancos tenían un centro de proceso de datos, una enorme inversión en hardware, software, personas, para poder realmente tener esa capacidad. Pero ahora una pequeña startup que al final se convierte en un fintech puede alquilar durante un espacio de tiempo una enorme capacidad también al cloud y trabajar bajo demanda. Entonces se pone encima de la mesa la idea de que es realmente la, la, la disrupción, la innovación, el modelo killer que llamamos nosotros, no un modelo analítico totalmente diferencial lo que hace que estas compañías pues, puedan enfrentarse a, a compañías eh, consolidadas. ¿no? Ahí estamos viendo además que bueno, efectivamente hay que poner eh, eh, a funcionar lógicamente la, la experiencia, lo que es eh, la potencia del canal, la credibilidad de la red, no es otra cosa, que ese ecosistema, que algunas compañías, bueno, pues empiezan a tener partners, ¿vale? Partners que tienen que ver con la recolección de datos, con los métodos, con las capacidades analíticas, con la capacidad de tratamiento, con la capacidad de extensión de su acción comercial, de, de, de, de todo tipo de, digamos, de, de conexiones con, con los clientes, ¿no? Y, bien, es eh, eh, fundamental que estas nuevas plataformas ...puedan escalar. La, el verbo escalar en el mundo del Big Data es absolutamente fundamental. Porque realmente la promesa económica de cualquier, uh, de cualquier eh, caso de uso de Big Data se produce cuando se escala. Es decir, uh, cuando realmente estamos uh, llegando a procesar esa cantidad enorme de, de datos en muy poco tiempo... ...para derivar esa pequeña ventaja competitiva y esta eh, se le exige a la tecnología porque si no, no se cumplirá nunca el business case. La segunda idea es la, la de la ventaja competitiva que generan los datos. La, este rol que, que hoy en día se conoce como el chief data officer... ...que podríamos decir el director de análisis de datos en español, lo más cercano... Eh, bueno, pues eh, su misión realmente es um, la que estamos viendo en nuestros tres puntos de la izquierda, ¿no? Realmente su misión es uh, llevar los datos a quien los necesita en la empresa, que son básicamente dos colectivos. Por un lado tenemos a las unidades de negocio que toman decisiones estratégicas y por otro lado tenemos a los científicos de datos o a los analistas de datos que están derivando en sus modelos esa ventaja competitiva. Es competencia del Chief Data Officer el garantizar la seguridad de esos datos, que es súper importante porque puede haber información competitiva, información eh, delicada de tipo legal, eh, información personal de clientes, por ejemplo, y, eh, bueno, enriquecer esa información para, eh, con nuevas fuentes de datos exteriores, ese open data que decíamos antes, o comprando fuentes a, a terceros, ahora, por ejemplo, Telefónica, a punto ya de vender, eh, monetizar sus datos en la cuarta plataforma, pero tantos otros. IBM compró una empresa de, de datos meteorológicos, Weather Company, y bueno, pues, en el mundo del Big Data gana quien más datos tiene y quien mejor los exprime, quien, quien, quien mejor obtiene resultados de ellos. Ese es el, el juego en el que estamos. Entonces el gobierno del dato es esencial en este punto, recordemos que el gobierno es seguridad, el gobierno es trazabilidad del dato, de dónde viene ese dato, qué hemos hecho con él. Uh, limpieza del dato, es decir, fiabilidad de, de, del dato eh, y, y luego, bueno, pues buenas prácticas de uso también disponer de diccionarios que nos digan qué significa ese dato eh, consolidando un lenguaje común, todo el mundo cuando analiza ese, ese dato, esa métrica, ese indicador ¿eh? y vemos el segundo bullet muy es importante evitar los sesgos, los sesgos cognitivos que Daniel Kahneman había estructurado ¿no? en, su, en su libro... Uh, thinking Fast and Slow, muy interesante, donde bueno, básicamente nos dice que estos sesgos cognitivos existen en el humano. Voy a simplificarlos, pero según hemos sido educados, según uh, nuestra religión, nuestro sexo, nuestra educación, uh, el entorno político, cultural, educacional, esto supone pues una forma de pensar, digamos, uh, eh, que está preestablecida en ciertas categorías y que, bueno, pues nos lleva ¿no? a los humanos a cometer sesgos cognitivos. Si son los sesgos cognitivos, si son los humanos, como luego ilustraremos, los que educan a las máquinas, los que hacen que las máquinas aprendan con criterios. Esos sesgos cognitivos humanos son transferidos a las máquinas y esto supone... La eh, posibilidad de la irrupción de la injusticia, claramente, y que la máquina o el sistema le dé la libertad accional a una persona y no lo haga con otra, que la máquina le dé un crédito hipotecario o cualquier otro tipo de préstamo a una persona y no a otra. Entonces, eh, el, el tratamiento de los sesgos, que es eh, claramente un, un mandato ético ¿no? a la hora de, de procesar la, la información, es uh, absolutamente eh, crítico en cuanto a eh, nuestra también reputación y, y, por tanto, uh, esa ventaja de, de ser honesto, de trabajar bajo un marco legal como el que Europa ...ha impuesto ¿no? este este reglamento eh, global de protección de datos... ...que unido a nuestra ley orgánica de protección de datos... ...bueno, pues defiende a los ciudadanos con una serie de, de derechos... ¿no? Como, ...como los ARCO-PL, ¿no? accesibilidad, rectificación... la en oposición eh, este, y, y limitación de, de información... ...bueno, pues esto eh, es un marco garantista que las eh, empresas que lo cumplen, pues tendrán, digamos, una, una, una mejora en ese punto frente a las que no lo hacen. Este, la tercera idea es uh, diseñar el negocio, como decía, para el cambio constante y absoluto, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí, eh, realmente tres ideas para intentar recoger eh, cómo nuestras estructuras puedan estar eh, evolucionando, ¿no? a medida que lo hace el negocio o el entorno o el uh, digamos el marco donde, donde donde opera nuestra compañía o institución uh, pues pues tenemos que tener muy pues, claro el modelo operativo op objetivo y cómo implantarlo dentro de, de, del sistema ¿no? y esa implantación no puede ser una implantación digamos eh, dura, eh, es decir, que se que, que graba hierro, ¿no? sino que tiene que ser flexible y permitirnos pues uh, alteraciones rápidas en, en, el, en el modelo de operación, adaptaciones rápidas, y esto al final nos va a llevar a arquitecturas de sistemas abiertas. Vemos a la parte de la derecha esa imagen ¿no? que se desarrollará en grandes compañías, instituciones y en, en empresas más pequeñas, pues será más reducido, pero existirá cada vez más la figura como estamos viendo ahí, ¿vale? De que tenemos una plataforma para el, el front-end es, es algo muy habitual en las grandes compañías, ¿vale? Lo que sea la atención al cliente y sus sistemas CRM, pero también el core banking, sistemas eh, que, que, que atienden a, a, a la gente eh, lecturas en una compañía energética, etcétera, etcétera, o plataformas eh, eh, de, de negocio en el, en, en, en, en, en, digamos, en el back office, ya ahí hablamos, bueno, pues más de eh, lo que sería. Eh, ya eh, planteamientos más de eh, soluciones empresariales, ¿no? de cómo serían pues, llevar todas las finales, control, compras, ventas, etcétera? Entonces, normalmente las plataformas de, de, de, de tipo front-end eh, son, pues, son suministradas ¿vale? y las de back-office son, back son operadas, es, de, es decir que suministradas es totalmente gestionadas desde fuera de mi compañía y te están llevando el mantenimiento, etcétera, como sería ahora Salesforce, este, este modelo de CRM, o en, en back office hay una operación donde nosotros pues, podemos modificar ciertos este, eh, aspectos de, de esta operación. Y claro, ya plataformas de tipo core business, como decía, en un banco, un core banking o la facturación en una en eh, una telco, por ejemplo, la facturación o en un, en un retailer, pues todo lo que tenga que ver con el ticketing, normalmente eh, muchas veces el ANE ellos mismos es propia y ellos mismos la mantienen. ¿eh? Estas arquitecturas son las que cada vez más nos van a permitir, digamos, separar lo que sería el estándar, que lo dará un tercero al cual vamos a exigir cambios permanentes de lo que sería nuestro negocio más crítico, la competencia, digamos, critical core business, ¿vale? Recordemos que las competencias por ejemplo a nivel de fuerza laboral que denominamos uh, competencias estratégicas son solamente un 20% del total. Entonces, estas um, las vamos a operar nosotros, estas las vamos a rediseñar nosotros, las vamos a cambiar nosotros, vamos a tener esa, esa posibilidad. En la parte que decíamos que viene del exterior, esa suministrada, ese open source, ese abierto como parte de un ecosistema es el open source, es decir, compartir todo ese desarrollo ¿vale? que se está dando en las, uh, en, en las distintas compañías que eh, tienen que ver con mi industria. Bueno, este era el char, he visto una, una, una, una pregunta eh, en el que nos estaban diciendo un ejemplo de integración entre blockchain e inteligencia artificial. Hay muchísimos casos oh, de, de, de, de, de, de integraciones entre blockchain e inteligencia artificial, pero pensemos que blockchain, una vez más, es solamente una base de datos que eh, es segura, realmente este es su, su gran ventaja, es decir, no se puede borrar ningún tipo de transacción, no se puede violar el sistema y todo queda en cadena de bloques. esto lo que está haciendo es como los pagos electrónicos en banca generar muchos más datos, muchísimas más transacciones se están haciendo por, por blockchain. Entonces, bueno, pues al, al final habrá un procesamiento de la inteligencia artificial sobre datos seguros. Una segunda idea que te doy al respecto es que el blockchain puede ser público o puede ser privado. Privado significa una plataforma donde solamente la gente de mi empresa puede acceder a ese blockchain y entonces pues, no hace falta lo que se llama algoritmos de mining. Pero cuando. El blockchain es público, que es uh, lo que se utiliza típicamente en Internet, para pequeñas compañías, eh, bueno, cualquier eh, desintermediación, vamos a decir, se hace con blockchain porque ya no hay un mercado, ya no hay un clearing house, ya, ya no hay una figura que, digamos, arbitre el riesgo de contrapartida, de que si no pagan, te paga él, no, sino que ese Uber de Canter, el, el, el jugar con tu contrapartida está controlado porque eh, digamos que todo está fiscalizado, tabulado en un smart contract que podrá ser llevado a, a, a cualquier sitio para, para, para aclarar y, y, y entonces, bueno, pues lo que está ocurriendo es que el blockchain lo que produce es una desintermediación y lo consigue porque para poder eh, codificar esos smart contracts, eh, Hace falta algoritmos de mining, que se llaman así, que es básicamente una codificación con un tag, un hash, una especie de etiqueta que, bueno, realmente se necesita una gran máquina, ¿vale? Con procedimientos analíticos que podríamos calificar de inteligencia artificial para poder realmente hacer esa codificación. Ahora, a nivel práctico de aplicaciones blockchain con inteligencia artificial son enormes. Pensemos, por ejemplo... Una muy interesante actual, que son todo lo que tiene que ver con las eh, energías renovables. Entonces, la producción de energía verde se está ahora mismo digitalizando en certificados digitales que dicen se han producido eh, X eh, megavatios hora ¿no? de energía limpia ¿no? por parte de, de, de esta empresa, lo cual dará lugar a que en un futuro le, le den una compensación por carbon crates por haber di, disminuido sus emisiones de CO2 o que le compren su energía mejor que la de otro porque es simplemente limpia eh, en, esa, en, en esos certificados digitales, una vez que los emiten y son smart contracts de blockchain, ¿qué se produce después? Se produce después bueno, pues una subasta y esa subasta de, de esas energías limpias, ¿a qué precio debemos ir a que, eh, cuál es digamos, la posición competitiva a la que vamos, hay muchísimas aproximaciones, pero probablemente las que tienen que ver con la teoría de juegos y antes comentaba Juan Ignacio esas redes adversariales de, de riesgos ¿no? que están precisamente para eh, aplicar, digamos, todo el conocimiento de, del mercado sobre ese smart contract para optimizar eh, el precio al que venderíamos esa energía verde. Pero, como digo, hay eh, inúmeros innu casos en la combinación blockchain-inteligencia artificial, algo además que se irá disparando en los próximos tiempos. Quizás esta idea que estoy mostrando ahora, la cuarta de rediseñar los workflows en torno a la inteligencia artificial, sea la más Uh, novedosa, uh, o al menos los para mí. Es decir, fijaros ahí ese, ese, ese proceso, ¿no? Que es para una casa de, de seguros, es para una compañía de seguros, ¿veis? Ahí dice advertencia, viene a tormenta, alerta, los miembros de la familia están a salvo, bien, dice hay un daño en el techo, se ha detectado porque un dron ha hecho visual recognition y ha visto que hay una hay una quiebra, hay un problema, hay una rotura, eso es inteligencia artificial pura, se necesitan redes neuronales convolucionales para clasificar imágenes y detectar que efectivamente eso es un daño en el, en el techo, el dron simplemente vuela con un vídeo de alta uh, definición y bueno, es el procesamiento posterior con inteligencia artificial el que detecta que efectivamente hay ese tal daño. Luego viene una reclamación electrónica completada con soporte móvil interactivo, es decir, que lo podemos hacer directamente <coughs> perdón, con el móvil y luego, bueno, esa reclamación se acepta, ¿vale? Después hay un servicio de reparación que está disponible, hay una brigada, hay unas personas ahí disponibles, se les programa, ¿vale? Se hace un, un work order, una... una, una una petición de, de, de trabajo, no me viene ahora en español, eh, una, una petición de, de. una orden, perdón, una orden de trabajo. Y eh, este vale y entonces, bueno, se, se programa, eh, el reparador lo, lo hace, al final, bueno, pues se ha, se ha hecho incluso una, una recomendación por el sistema inteligente de, bueno, que, que le podríamos recomendar a este cliente, tanto de productos como de servicios, como de hacer algún tipo de, de operación adicional y finalmente incluso esa, esa petición es con un servicio adicional que pueda acabar en transacción, ahí lo vemos, ¿no? Una, una póliza de mantenimiento. Es decir, para poder hacer este proceso mejorado es necesario una serie de capacidades subyacentes o tecnologías habilitantes estamos hablando de aplicaciones móviles, hablamos de mobilities, hablamos de alertas más deberían de ocurrir en, en tiempos uh, que llamamos subsecond, es decir, que, que la latencia hiperbaja hace sentir al individuo de que le está operando en tiempo real, una gestión de, de, de riesgos ¿vale? que nos está estableciendo distintas posibilidades no olvidemos que la gestión de riesgos es 100% analítica o sea el riesgo para mí es P por Q siendo P la probabilidad de que ocurra el evento y Q sus consecuencias económicas las consecuencias económicas están listadas están además niveladas en distintas digamos eh, layers en distintas capas no de, de, de eh, quiero decir accidentes de, de, catastróficos eh, los, eh, los llaman así en eh, en capa 0, capa 1, capa 2, capa 3 y luego vienen los incidentes, o sea, distinta severidad ¿no? del accidente, desde pérdida de vidas humanas, catástrofes, incendios, tal, hasta otro tipo de, de incidencia, todo eso está tabulado, las consecuencias tanto a nivel de impacto financiero como impacto reputacional, típicamente están uh, tabuladas, pero lo interesante es saber la probabilidad de que se produzca tal evento y eso es lo que queremos minimizar, esa probabilidad por pues, las consecuencias económicas es un enorme volumen uh, financiero que queremos minimizar. Luego, bueno, pues la captura de las reclamaciones electrónicas, no deja de ser una aplicación eh, mobility, el procesamiento cognitivo de las reclamaciones es que tenemos como tenemos en las quejas, tenemos en los los expedientes, es texto libre. Entonces el individuo simplemente escribe, da, da rienda suelta ¿no? a su reclamación, qué tenemos que entender, qué tenemos que contextualizar, qué tenemos que asociar a una resolución, a una respuesta clara y concreta. Esto nos llevará seguramente a asistentes virtuales, chatbots que ayuden al individuo ¿vale? a responder a algunos problemas, a atenderle, a bueno, pues a guiarle, recomendarle, y esas recomendaciones al final proactivas de productos no es otra cosa que claramente un modelo de filtrado participativo que nos ayuda a hacer una recomendación a Wolfram de ese producto de, de seguros porque la gente parecida a Wolfram en cuanto a bueno, sus datos como cliente, su póliza su marco de, de riesgos, la gente más parecida a mí acaba de aceptar ese tipo de ofertas, parece que son la gente de mis características más a esa oferta que a otra y por eso es recomendada. Para poder llevar a cabo todo esto, veis a la parte de la derecha, que hace falta bueno, el análisis de las transmisiones, se refiere al chatbot, todo lo que ha ocurrido, todas esas comunicaciones, que además ya son por voz, no solamente es por teclado, sino que estamos ya hablando con los clientes de viva voz, esto al final se recoge para mejorar el sistema. De procesamiento de lenguaje natural, igualmente hemos visto capacidades de reconocimiento visual, internet of things, y, bueno, un, un, un, digamos un, lo que sería una síntesis de todas esas capacidades uh, de tecnologías exponenciales puestas al servicio de una solución de negocio, una solución digital que es donde estamos actualmente. Por supuesto hay que ser ágil, el mundo agile se ha impuesto, es decir, la concepción, la conceptualización de una idea y probar la tecnología con una prueba de concepto. un producto mínimo, viable. parece que tengo aquí hay una dificultad la... no espero que no parece que Wolfram tiene algún ¿Algún eh, problema técnico? Parece que ha salido y volverá a entrar. ¿no? Ya, a esperar unos me, me, me, ahora, me he quitado ahora, el por... vídeo. Disculpas, ¿Sí? um, utilizo un cable con 600 megas, pero se reduce la, la, el ancho de banda. Disculpas, ¿eh? quito el vídeo para, para evitar problemas. Decía vale. que el, agility, la, el Agile, simplemente esa mentalidad de, de pasar de la conceptualización como idea a... ...después trazar ese MVP, ese producto mínimo viable, pero que ya nos permite, porque utilizamos datos en producción, sistemas en producción, ya nos permite este, crear un business case real... Y a partir de ahí lanzarnos a ese scale up, a ese escalado ¿no? de, la, de la solución, es ya un enfoque claramente implantado en todas las empresas. Ahí vemos en ese Jinjang yang, ¿vale? El bau es como se utiliza despectivamente en términos anglosajones, ¿no? El business as usual, ¿no? Es decir, lo corriente que no nos va a diferenciar versus el cambio permanente, la agilidad que sería no, no se ve la presentación, por lo visto. Ah, se ha debido a lo mejor de caer. Um, voy a... Sí se ve. Ah, vale, pues... No eh, sí si la vemos, sí. Wolfram. Sí se vale, ve. de acuerdo. De acuerdo, gracias. Vale, el sexto best practice es el que llamamos reinventar la fuerza laboral para impulsar el talento. El talento cada día... Es mucho más relevante. Es decir, ya, fijaros, se están convirtiendo los departamentos de recursos humanos, están mm, mutando de ser uh, centros de costes a ser centros de beneficios. A la hora de hacer un reclutamiento, tratan al candidato verdaderamente como una inversión que tiene un coste inicial, que tiene una curva de aprendizaje que es el segundo gran coste de esa persona y que tendrá un retorno como, como cualquier otra inversión al cabo del tiempo y que ese sueldo se, imaginemos de, de, de 100 euros ¿no? dentro de un año y medio se convertirá en un retorno de 165 euros y eh, el talento es necesario eh, primero eh, cosecharlo, saber hacer bien el recruiting, estamos utilizando inteligencia artificial ya para con chatbots, con vídeo bueno pues realmente obtener valores psicológicos de las personas que luego vamos a hacer un matching con un modelo de de, de, de, de machine learning eh, con las personas que mejor hicieron esa posición históricamente y declinaremos esas características de ese, ese perfil para, digamos, obtener el candidato mejor. Pero eso es solo el comienzo, porque a partir de ahí esa persona no debe de aburrirse, esa persona tiene que desarrollar competencias y hay que irla siguiendo para que no se nos vaya a la competencia y hay que ir desarrollando el talento. Esto llevará, lógicamente, a una evolución en sus habilidades, que habrá que ir mapeando en un mapa de, de competencias necesarias para, digamos, eh, el planteamiento de la compañía en ese momento, a la dirección hacia la que va... Y la detección de habilidades, destrezas que puedan ser uh, más necesarias en ese punto. Y la práctica, uh, la best practice 7, es ganar en confianza y seguridad. Eh, una vez más, es todo lo que tiene que ver con la categoría de la seguridad y nuestros marcos uh, regulatorios. Eh, ayer veíamos la noticia del BBVA, ¿vale? que le habían impuesto una sanción muy fuerte ¿vale? por temas de protección de datos, Eva ocurrir uh, pero bueno ya de momento se ha efectuado esa multa de 5 millones de, de, de euros que bueno del gdpr recordemos que pueden llegar a 20 millones y en casos extremos incluso el 4% de la facturación global no es poca no es cosa de broma entonces bueno Importante que en el tratamiento de nuestra información vale, pues se utilice la integridad y los valores, ese Responsible Computing, que esté protegida, nuestros datos, encriptada nuestra información, que controlen sus redes y, sobre todo, el tema de los sesgos. Es decir, la automatización es uh, excepcional a la hora de reducir costes, sin duda. Y, además, la operación, la seguridad también se verá mejorada, pero... No olvidemos que eh, son autómatas y que los autómatas eh, pueden actuar con sesgos y producir injusticias o, además, que pueden eh, producir algún tipo de, eh, de respuesta muy negativa. Recordemos que la bolsa de Nueva York se ha desconectado en dos ocasiones por el uso de autómatas que entraban en espirales de ventas, literalmente la quebraban. Entonces, atención en el tema de la, la, la seguridad, los sesgos, la integridad. ¿Y cómo arrancar este viaje digital? No cabe duda que la gran dificultad, la gran dificultad eh, en todas estas nuevas implantaciones es la identificación del caso de uso. ¿Qué quiero yo hacer, pero que sea realmente... Un, un cambio de modelo mental, no quiere hacer lo mismo que estaba haciendo antes con una tecnología más cara, porque como decimos los consultores, un proceso antiguo de negocio con nueva tecnología es ese proceso antiguo de negocio, pero ahora es caro. Es lo único que hemos conseguido, encarecerlo, pero no hemos cambiado el, modo, el modelo mental. No hemos creado algo eh, digital, diferencial, como un Uber o como un Airbnb, que sin ser reales tienen más coches taxistas que los taxistas o más uh, camas que, que, que los hoteles, por poner un ejemplo tonto, pero uh, es necesario, por tanto, hacer esa conceptualización con herramientas como la que se está viendo Design Thinking, un taller de creatividad que, bueno, pues nos ayude a pensar en la idea y a co-crearla con nuestro, con, con nuestro sufriente, ¿no? por eso se crea ahí un mapa de empatía y, bueno, pues una serie de ideas que vayan encaminadas ¿vale? a mejorar ese proceso o hacerlo diferencial. Eh, la segunda idea es el mundo tiene un mantra a nivel tecnología que es el Open Hybrid Multicloud. Es decir, eh, open es open source, es decir, el código abierto, compartido, proyectos de innovación, donde digamos todos hablan inglés y no hay lenguajes propietarios, todo es abierto, todo es compartido. Híbrido significa, como sabéis, que hay una parte que está los datos en la compañía, probablemente los datos más sensibles, tanto de información personal de clientes como información competitiva, pero que habrá otra parte que estará en la nube. Lógicamente, operación datos de operación o datos que no sean sensibles y que sea mucho más barato tenerlos ahí. Y el concepto de multi-cloud significa que las grandes compañías, sobre todo, pues no se van a casar solo con un, con, con un solo proveedor, sino que repartirán sus huevos en varias cestas. Y entonces, bueno pues tener esa visibilidad de todas las clouds es como la irrupción en los 80 del concepto de data warehouse, cuando había mil fuentes que hablaban del cliente. Lo, que hicimos entonces, fue agregarlas todas y tener una foto única del cliente, bueno, pues esa misma idea ya referida al cloud es la idea del multi-cloud. Y luego, bueno, es muy interesante todo lo que tiene que ver con la planta, que decía antes, bajar la planta, cloud uh, bajar perdón, bajar el cloud a planta, significa esa capacidad de que en el sensor, que es donde se crea el dato, podamos invocar, al cloud, vía esos microservicios o APIs, ¿no? Para en, en, en tiempos de latencia hiperbajos, pues imaginemos lanzar modelos, ¿no? Modelos analíticos profundos, por ejemplo, de mantenimiento predictivo que nos levanten alarmas o alertas de que pueda ocurrir algún, algún problema en breve. ¿Mm? Y esas son las, las, uh, las siete grandes prácticas de la uh, compañía uh, cognitiva. Voy ahora a ilustrar en estos uh, minutos que me restan uh, algunos casos de uso, no sin antes decir que lo que se conoce como un sistema cognitivo es un sistema que utiliza esta, estos cuatro verbos que estamos aquí viendo de comprender, razonar, aprender e interactuar. El primer verbo, comprender, significa que el sistema cognitivo es capaz de entender cualquier tipo de datos, ¿vale? cualquier plataforma cognitiva de las que estamos hablando y pensamos que, además de la de IBM, pues Amazon tiene la suya, este, eh, Microsoft tiene la suya, Google tiene la suya y estos son, quizás los principales jugadores de, de este mercado hoy en día. Entonces, todas ellas son capaces de almacenar, tratar y comprender cualquier tipo de dato. Dato, como veis abajo, estructurado, que cabe en filas y columnas, etiquetas y números, típicamente, y datos no estructurados. El resto de la información que no es encasillable en filas y columnas, o sea, texto, audio y vídeo. Entonces, comprenderán cualquier tipo de dato. Le hables, le enseñes una foto, le pongas unos números. Razonar significa, como hacía el Watson cuando ganó el Joe Party, que escogerá la menos mala de las respuestas. Llega una paciente al ver a Watson, el, el, la máquina ya tienes todo su ficha personal, tiene su historial médico, pero le preguntará... Eh, señora, qué síntomas tiene. Y eh, la señora pues dirá alfa, beta y gamma. Entonces, la máquina lo que hará será basándose en evidencias que son tratamientos en ese caso eh, contra el cáncer, eh, cuáles fueron efectivos con personas similares a esta señora que presentaban síntomas similares a los de esta señora y cuáles eh, el paciente sobrevivió y cuáles no sobrevivió, así de claro. Y esos tratamientos están hechos de fármacos y de tratamientos, posologías, de cuándo se tienen que tomar las cosas o cuándo se tienen que hacer las intervenciones. Entonces, al final la máquina en razonamiento lo que dice es este tratamiento 17, probabilidad de supervivencia 90%, tratamiento 23, probabilidad de supervivencia 85% y así sucesivamente. Él obtendría los tratamientos uh, con mayor efectividad. Es un clasificador de éxito de supervivencia en este caso. El tercer uh, verbo para mí es el más importante porque es aprender. Y aprender es cuando el humano... Eh, entra en el juego. Es decir, al final la máquina nos presenta los mejores tratamientos, los menos malos tratamientos, como digo yo, ¿no? el 17, el 23, el 35 y con sus órdenes de probabilidad de éxito. Pero el humano, que es un doctor cualificado, vería, por ejemplo, que el tratamiento 17 es absurdo para esa persona por lo que sea, por incompatibilidad, por efectos secundarios o por lo que fuere, y lo descarta, entonces le presenta un pulgar hacia abajo. En cambio, el tratamiento siguiente, el 23, lo ve adecuado y le pone como respuesta un pulgar hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer tratamiento no será considerado en las siguientes iteraciones y será descartado en esta, en cambio, el segundo tratamiento será considerado como válido y tendrá, digamos, una ponderación superior. Es, por, es exactamente aquí donde la inteligencia artificial colige realmente gracias al, al humano y donde la implantación de sesgos cognitivos se da porque es precisamente el humano el que introduce, gracias a su bueno conocimiento, experiencia, etcétera, también los sesgos cognitivos en la máquina. Y ya finalmente, cuando se ha declarado cuál es el mejor tratamiento, hay una interacción que es que la máquina habla con el humano, eh, habla o se comunica de alguna manera, cerrando así el ciclo. ¿Mm? Entonces hay algunas aplicaciones que voy a resumir rápidamente. Uh, la primera categoría la llamamos conversación cognitiva. Fijaros en el medio asistente a clientes-agentes, estos son los asistentes virtuales, a clientes directamente nos asisten, ya tenemos asistentes para hacer los impuestos, para, bueno, pues para multitud de, de, de, de empresas ayudarnos en la gestión de conseguir un ticket de tren, o de avión o un, digamos, recomendación financiera lo que sea, ¿Vale? Ya estos uh, chatbots están extendidos <coughs> también los ponen para los agentes, que los llamamos soplones porque ahí <coughs> es el cliente el que llama al contact center y el agente, pues, recoge su ficha, recoge, digamos, um, del sistema de inteligencia artificial, recoge, pues, vías de solución de ese problema que le están planteando, detalles, descripciones, ¿vale? Para facilitar el caso. ¿Mm? También tenemos comercio conversacional. aplicaciones aplicación es mobile eh, en nuestro móvil que nos permiten, fijaros ahí, comprar ropa u otro tipo de productos, probárnosla y si tenemos una foto nuestra y el sistema, lo interesante, la aplicación de la inteligencia artificial que nos va a plantear en todo momento recomendaciones de accesorios de ropa, de cómo combina con otra ropa, nos sugerirá otras prendas. ¿vale? Y esto ya es algo que existe en el mundo del retail que conocemos como hiperpersonalización. Incluso a nivel de productividad de empleados, de cuando tenemos que este, reservar una, una sala or, o este, programar tareas o cualquier otro tipo de, de tareas, digamos, administrativas, bueno, pues vamos a tener este tipo de chatbots que nos van a asistir. ¿Mm? es mucho más interesante todavía el tema del descubrimiento cognitivo, es decir, lo que sería la gestión del conocimiento, es decir, aunar todo el corpus de, de, de una compañía como digo y poder interrogarlo, ¿vale? Poder interrogarlo para, este, bueno, pues eh, descubrir nuevo conocimiento, para interrogar, para localizar eh, este, eh, cosas que ya sabíamos, no reinventar la rueda, es decir, eh, tenemos clientes que lo están aplicando en el sector del petróleo con 30 años de proyectos documentados y el propio eh, CEO de una compañía que se llama Woodside, eh, australiana, reconocía recientemente en un artículo que les estaba ahorrando hasta el 85% del, del tiempo. Pero vamos, lo que es en sectores claramente de investigación como farma o otro tipo de... Eh, cual, cualquier sector que quiera innovar es fundamental disponer de esta capacidad de poder eh, cuestionar un corpus enorme de atención. Por supuesto también se está escuchando a la gente por las redes sociales percepciones y bueno esto lo hace esle para adecuar sus productos a, a, a, a, digamos a su clientela y ya por último y concluyo los casos de extensión cognitiva que son extraordinarios e inúmeros. Eh, ahora mismo me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el Edge Computing que significa Gracias la computación en el filo, es decir en donde se produce el dato, o sea el sensor ¿eh? cuando decimos Edge Computing, lo único que estamos diciendo es que en una planta de transformación compleja donde se produce el dato en ese sensor de ese activo pensemos por ejemplo una empresa petrolera, como decía antes, Cartagena ¿vale? Que, que, que es enorme la cantidad de sensores que hay ahí y pensemos que en las tuberías ¿vale? Pues se produce la corrosión química en su ente o física en su exterior. Entonces, si tenemos la capacidad con sensores, que es lo que se utiliza, ultrasónicos que miden como un sonar, el espesor de la tubería y cómo le afecta el crudo y cómo la va comiendo por dentro, bueno, pues pueden levantar en, en tiempo real cuando tienen turbulencias de, de, de, de crudos muy ácidos, que son los mejores, pero que se comen más rápido la, la tubería en vez de los, los crudos dulces, que es lo contrario, bueno, pues entonces pueden levantar rápidamente alertas porque tienen en ese sensor tienen lo que llamamos un container, que es una unidad virtual que desplazamos ahí del cloud, que es capaz de lanzar un modelo que nos diga cuál es la probabilidad de que esa eh, tubería reviente en las próximas horas o tenga un problema, lo cual le supone una brecha, le supone una multa, le supone además parar la fábrica con un impacto financiero gigantesco. Eh, esto es algo que ya estamos haciendo además con latencias muy bajas, igual que estamos también, ...pues asistiendo a los operarios en tiempo real... ...y cuando ven que tienen un activo roto... ...ahora sacan el iPad eh, o su dispositivo... ...lo enfrentan al activo, le tiran una foto... ...esa foto es enviada a la central... ...y con Visual Recognition se entiende el, el problema... ...y se le manda una mejor recomendación de reparación... ...que para colmo se está empezando a montar ahora... ...en unas gafas de realidad aumentada que guían al operario dándole instrucciones en el proceso de reparación. Concluyo, aquí es uh, realmente la, la empresa cognitiva y aquí os dejamos una bibliografía para aquellos más interesados en, en seguir adelante. Este este este libro de, de Kahneman que veis aquí es el de los sesgos cognitivos que he contado antes. Este de Margaret Bowden, creo que hace una buena entrada a la inteligencia artificial. El de Pedro Domingos, del algoritmo maestro, abrirá la mente a muchos interesados en todas las cinco escuelas de la inteligencia artificial. Eh, bueno, esta, esta bibliografía vale eh, os ayudará un poco a introduciros en, en este apasionante mundo de la empresa cognitiva. Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Muy bien, eh, Wolfram, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, me hemos puesto ahí en el chat la posibilidad de hacer preguntas. Eh, a Wolfram nos queda muy poco tiempo, son las 10.32, pero, por lo menos, si tenéis alguna cosa que comentar, eh, dice, bueno, el webinar, posteriormente, por supuesto, eh, se quedará grabado y lo podéis descargar. Estad atento al tema. Perdonad las, las, las inconvenientes de, de transmisión, pero, bueno... Eh, y eh, el PDF, no lo sé, eso ya la organización lo, os lo comentará. Yo sí sé que la grabación, pues la estamos grabando ahora, sí se quedará colgada. Bueno, mientras que hay alguna pregunta y tenemos por lo menos un par de minutos, Wolfram, a mí me ha interesado mucho el tema de las plataformas que tú comentabas ahí. Eh, me decía un amigo inversor del Silicon Valley hace poco que, que en Silicon Valley ahora mismo hablar de, de web es que prácticamente no te dan un, un dólar, sin embargo, eh, ahora es más fashion decir plataforma porque, porque bueno, eh, parece que, y está claro que las grandes compañías tecnológicas que tienen plataformas son las que, no sé si será casualidad o no, copan los 10 primeros puestos de, de compañía por capitalización bursátil, ¿no? Eh, el, el concepto de que tú eh, has puesto aquí de plataforma va un paso más allá, ¿no? Es decir, que no es solo la plataforma tecnológica, sino que ahí intervienen personas, procesos, etcétera, eh, yo recuerdo, yo tengo ya una cierta edad, hace unos años, cuando hablamos del maravilloso bus, cuando se inventó el bus, que el bus era eh, la panacea porque interconectaba un montón de sistemas dentro de una organización. Eh, la plataforma, evidentemente, no es el bus, es mucho más sofisticado, pero ¿estás tú de acuerdo con el, la importancia de la plataforma ahora mismo en cualquier eh, organización? Y una PyME, concretamente, una PyME andaluza, pequeñita, ¿Esto de la plataforma le suena a, a chino o, o, o es capaz de, de llegar a ese estatus que tú comentabas al principio? Bueno, pues eh, lo primero de todo, eh, abusamos como siempre de los términos y los conceptos, ¿no? Y esto que llaman los americanos el hype, ¿no? Y lo de la plataforma, ya eh, muchos clientes eh, nuestros no quieren ni oír hablar de ella, no quieren, porque es como un concepto que vale absolutamente para todo. Pero lo interesante de lo que planteas es, eh, y que ha cambiado, en mi opinión. Uh, eh, realmente tú y yo que somos ya eh, gente que, que, que llevamos muchos años en la consultoría estas grandes palancas del cambio, que es de lo que he estado hablando todo el rato, ¿de acuerdo? Es decir, hemos estado hablando de los procesos, hemos estado hablando de la estrategia, hemos estado hablando de la organización, hemos estado hablando de los sistemas y al final, seguramente una cultura que ahora debe ser respetuosa con los datos de los demás, ¿vale? Estos conceptos, lo único que, que, que ocurre es que intentamos ayudar al humano con esta idea de meter. ...la inteligencia artificial como asistente... ...que no como eh, final ejecutor de la decisión... ...sí como asistente para potenciar las capacidades de los humanos... ...es realmente eh, lo que estamos promoviendo... ...es decir, abrirnos a un sinfín de datos enormes... ...que el humano no tiene esa capacidad... ...dos, obtener una capacidad de cómputo y de análisis extraordinaria... ...que no se ha dispuesto hasta, hasta ahora... Pero lo que es el talento, lo que es el proceso, lo que es ser responsable computacionalmente, éticamente, el uso de la información, todo esto es señas de identidad de la empresa que al final la plataforma no, no dará cabida. En cuanto a lo de la PyME, que es, un, es una gran puntualización, eh, vuelvo a, re, a repetir mi idea de que la gente joven ahora tiene una oportunidad... No, no solamente las pymes, me refiero a las startups, que tienen ahora una oportunidad de retar a empresas más grandes uh, consolidadas en el mercado por el, por el uso de ideas disruptivas, puesto que ahora... La tecnología, como decíamos, open, hybrid, multicloud, se contrata, se alquila por espacios de tiempo limitados, bajo demanda. Entonces, no es la inversión en el centro de procesamiento de datos o una organización de sistemas la que va a diferenciar, sino las ideas, el modelo disruptivo, la diferenciación competitiva pura, a ese nivel. Entonces, una pyme puede machacar, y de hecho están ahora las fintech. Realmente haciendo un, una penetración en el sector muy, muy impresionante al respecto. Eh, bueno, eh, no tenemos tiempo, pero vamos, lo último. Dice aquí Juan Canas, eh, sobre lo que hablabas tú de asociarse eh, las pequeñas empresas para acceder a las tecnologías. ¿No restaría competencia entre ellas? Dice él. Eh, ¿Me puedes leer la pregunta, perdona Sí. Sobre lo que dijiste de pequeña y mediana empresa que podrían asociarse para acceder a estas tecnologías, él pregunta: ah, sí, ¿no sí, restaría sí. la competencia sí. entre ellas? Bueno. Eh... A ver, esto me refiero a que, por ejemplo, en Madrid eh, los comerciantes del barrio de las letras los estaban matando las grandes superficies, los nuevos supermercados, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron? Fue un proyecto muy bonito. Lo que hicieron fue sindicar sus datos. ¿Qué significa sindicar? Yo tengo este nivel de transacciones, este nivel de información, lo subo a la nube y lo comparto con vosotros de una forma acotada. <coughs> Solo nosotros podemos ver esa información. ¿Para qué? Pues lo que hicieron fue itinerarios de compra, se unieron para establecer sistemas de, de puntos y, y como descuentos, como bonificaciones, para salvar el, el, el barrio de, de esto, ¿no? Y, y lo que hicieron fue sindicar sin los datos, contratar una plataforma cloud que les operaba a otro, para luego diseminar esas acciones comerciales. Me refiero me refiero concretamente a este tipo de acciones. Vale, última pregunta. Eh... ¿Consideras que en España más que moda hay un real interés de hacer, invertir y cambiar el sistema corporativo para esta nueva visión TIC que se nos viene a afrontar con cierta verdad para ser competitivo? Ya que la pandemia dejó bueno, de un pues, las gerencias públicas. Más que, más que moda, decida Héctor que yo ahora mismo me encuentro como muchos de mis compañeros pidiendo fondos de reconstrucción a Europa. ¿no? Recordemos que de los 140.000 millones 70 mil van a ser uh, sub, este, subvenciones vale, y que esos proyectos 37% del dinero se gastarán en energías renovables, pero 33% se gastarán en digitalización. Entonces, uh, estamos mm, ayudando a todos nuestros clientes a plantear proyectos que les ayuden a conseguir esos, esos fondos y que mm, realmente van a hacer que nuestra economía, nuestro tejido industrial sea cada vez um, más, más competitivo en este sentido. Se busca la digitalización, eh, que además el COVID nos ha ayudado a entender que muchos procesos pueden ser mucho más eficientes digitales que analógicos, digámoslo así, eh, bueno, pues es una fuerza imparable que real, realmente al final, efectivamente, hay una, hay una este, ventaja competitiva extraordinaria en el time to market, en la capacidad de extensión. Uh, nosotros tenemos un lado hispanohablante, en fin, por muchos aspectos creo que no es una moda, es una necesidad, honestamente lo creo. Pues muy bien, eh, tenemos que finalizar porque empiezan las sesiones a las 11, tenemos 20 minutos para, para bueno, tomar un café, hacer una llamada, etcétera. Muchísimas gracias, Wolfgang, es un placer contar contigo en, en esta sesión. Y, y a vosotros, todos los que habéis estado aquí, ha habido una presencia, bueno, la verdad que impresionante, eh, a todos por vuestra participación. Os he puesto ahí que, eh, eh, si tenéis preguntas, por favor, trasladadmela, os he dejado mi correo electrónico y yo se la haré pasar a, a Wolfram, con seguridad 100%, eh, vais a tener respuesta. Gracias a ti, gracias a todos por vuestra atención. Pues nada, os dejamos y, y eh, seguimos en las otras sesiones de, de los cursos que restan hasta final de, de, de mañana. Hasta luego. Adiós, un saludo. Adiós, buenos días.